Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Damián Profeta y quiero darles la bienvenida a este curso online sobre cambio climático para periodistas que organizamos desde claves21.com.ar con el apoyo de Earth Journalism Network. Estamos muy contentos con la expectativa que generó esta propuesta, con cientos de inscriptos de toda América Latina. Claves 21 es una iniciativa digital de Periodismo Ambiental que se propone ampliar la cobertura de los temas de ambiente y de desarrollo sustentable en Argentina y la región, pero no solo con noticias, sino también brindando herramientas, recursos y capacitación para periodistas y comunicadores. Claves 21 hace tres años que organiza el Premio de Periodismo Ambiental. Organizamos seminarios con expertos y activistas y estuvimos cubriendo las Cumbres de Cambio Climático en Lima y en París. Este año les proponemos este curso sobre Cambio Climático. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fermín Copp, soy coordinador y cofundador de CLAS21, junto a Damián Profeta, que recién les comentaba sobre la red de periodistas que empezamos acá en Argentina y en América Latina. En este curso de cambio climático para periodistas, la idea es brindar herramientas de la ciencia del cambio climático, pero también eh, elementos específicamente para periodistas, para que lo puedan utilizar en las redacciones y en los diferentes medios para los que trabajan. ¿Cómo va a ser la cursada y el trabajo de, en este curso? Bueno, es un curso sincrónico, por lo que no va a haber clases formales y oficiales, pero sí vamos a tener un, mucho material disponible en la web, junto a diferentes PDFs y presentaciones para todos, Cualquier consulta, por supuesto, nos pueden contactar a curso.claves21.com.ar eh, y a través de las vías de contacto de redes sociales, también eh, mi correo personal y el de Damián, Fermín y damiánclaves eh, Los invitamos a que empiecen y se sumen y participen activamente. y Gracias por sumarse.